Señor presidente, señorías, señor Fabra, las universidades vienen padeciendo los recortes presupuestarios del Consejo y, a la vez, la eliminación de proyectos de investigación que se, se derivan de las condiciones impuestas por el rescate al que nos tiene sometido el Gobierno de Madrid. Y yo lo que le pregunto hoy, señor presidente, señor Fabra, es cómo piensa garantizar el cumplimiento de las funciones docente e investigadora de la Universidad Valenciana. Señora Sanz, el Consejo va a garantizar, igual que lo ha estado haciendo en los últimos 15 años, y ha sido apostando por la universidad y consiguiendo que tengamos un sistema sólido entre todas las universidades de España. Llevamos muchos años invirtiendo en nuestra universidad. Fíjese, en los últimos 30 años se han multiplicado por tres el número de matrículas universitarias. Nuestras universidades cuentan en estos momentos con 148.000 alumnos y cada año se titulan más de 20.000. Hemos pasado de invertir en las universidades de 380 millones hace una década a más del doble, 360, con el único objetivo de conseguir un sistema educativo universitario de primera calidad una inversión que cubre el 80% de los costes de los alumnos en el 2013 hemos destinado 690 millones de euros a universidades e investigación dos millones de euros cada día que las universidades están abiertas es lo que la sociedad valenciana apuesta por el sistema universitario público tenemos el doble de personal docente e investigador. Todos los días hay 16.400 personas que trabajan como profesores, investigadores o personal de administración y servicios. Hemos creado más de un millón de metros cuadrados dentro de los campus universitarios y eso ha supuesto una inversión superior a 1.117 millones de euros en los últimos diez años. Uno de cada tres alumnos que está estudiando en la universidad tiene becas. 50.000 alumnos no tienen que pagar la matrícula. Somos la única universidad que cuenta con dos universidades entre las diez primeras universidades que más estudiantes de Erasmus recibe. Ofrecemos 188 grados y 323 másters adaptados al Espacio Europeo de Estudios Superiores. Esa es nuestra carta de presentación ...hacia nuestras políticas dentro de la universidad y seguirán habiendo... ...porque para nosotros, como lo hemos estado haciendo en los últimos 20 años... ...es fundamental la apuesta de una sociedad por una universidad... ...para que le ayude a poder generar una sociedad mejor. Ese es nuestro compromiso y lo seguiremos garantizando... ...para todos los ciudadanos de la comunidad valenciana. Señor presidente, mire, hace unos días saltaba una noticia a los medios de comunicación y era que cinco, las cinco universidades públicas valencianas iban a acudir a los tribunales a exigir el pago de la deuda a la Generalitat Valenciana. Claro, y ese, esa noticia nos alarmó. Y nos alarmó porque las universidades vienen manteniendo una relación institucional con la Generalitat Valenciana, yo diría que exquisita y discreta, en la que han buscado, han buscado siempre el diálogo y el entendimiento por encima de todo. Y por ello entendimos que recurrir a los tribunales significaba que existía y se estaba dando una situación extrema. Y extrema lo es porque las universidades públicas han llegado al borde de la quiebra de su tesorería por sus impagos, por sus incumplimientos, hasta el punto de no poder garantizar, como usted sabe, la nómina de junio. Señor Fabra, mire, ustedes deben a las universidades 1.062 millones de euros. Esto es 1,52 veces la subvención anual, la de 2013, es el equivalente a 18 mensualidades, 18, señor Fabra. Mire, las farmacias están en pie de guerra en la calle por cuatro mensualidades. Por cuatro mensualidades. El gran peligro es que la deuda ha aumentado en 200 millones desde 2010, la deuda de la Generalitat con las universidades. Y el que se haya disparado de esta forma puede a lo mejor hacer pensar e inducir que ustedes no van a poder va a llegar un momento en que no van a poder pagar sus deudas con las universidades. Sus impagos conllevan gravísimos problemas de liquidez que se ven ampliados por el recurso al crédito bancario que tienen que hacer las universidades para poder abordar los impagos que ustedes realizan. Las universidades públicas valencianas han visto este año como más de 500.000 euros de subvenciones estatales para proyectos de investigación preconcedidos eran denegados por el Ministerio de Hacienda por el incumplimiento del déficit por parte de la Generalitat. Y yo le pregunto, ¿cuántos investigadores dejaron de trabajar en la Miguel Hernández por dejar de percibir 203.000 euros? O en la Universidad de Valencia por dejar de percibir 137.000. O en la Universidad Politécnica por 120.000. Y así podríamos seguir con el resto de las universidades. Dígame, ¿cuántos? Porque detrás de estas cifras hay contratos, hay becas, hay sueldos, hay personas, hay ilusiones. ¿Y qué consecuencias tiene todo esto? Pues una clarísima, el colapso de las funciones docentes e investigadoras de la universidad. Mire, falta de inversión, de mantenimiento, de reposición, que se requiere para una calidad de los estudios superiores, la afección a la implantación de los estudios, del Espacio Europeo de Educación Superior, la quiebra de la línea investigadora. Yo no sé, señor presidente, si usted ve la trascendencia de lo que yo le estoy planteando. No sé si se da cuenta que lo que está en entredicho en estos momentos es uno de nuestros mayores logros, el de las universidades públicas, su docencia, su investigación. Dos terceras partes de la investigación que tenemos se hacen en las universidades públicas, su compromiso con la sociedad. No sé si valoran el papel que han jugado en democratizar los estudios superiores, en la innovación, en la transferencia de conocimientos. No sé si usted es capaz de ver el terrible impacto del Real Decreto, 14 barra, Decreto Ley 14 barra del 2012 que afectó a las condiciones laborales y de dedicación del profesorado, que subió las tasas universitarias alejando a muchísimos estudiantes de la educación superior, que está impidiendo doctorarse a una parte del alumnado por el encarecimiento de los másteres. Menos jóvenes investigadores, señor Fabra, menos jóvenes. No sé si se da cuenta de los que estos recortes están rompiendo proyectos vitales, Formamos estudiantes que no encuentran un trabajo acorde a su formación e investigación, investigadores que se van fuera buscando trabajo o que vuelven a casa. Mire, señor Fabra, por sus impagos, aquí hay muchas Nurias Martí, hay muchas Nurias Martí en esta comunidad y en estas universidades y vivimos un éxodo de conocimiento, nos estamos descapitalizando, señor Fabra, y no queremos que se regrese ni a una universidad de élite ni queremos su mercantilización. Y, como intentan hacer las universidades, presa las dificultades, seguir jugando su papel social. Y, mire, hay prioridades y ustedes las tienen que garantizar. E garantizar, precisamente, para que esa educación post superior, esa generación de conocimiento y esa transferencia sigan trabajándose desde las universidades. Trabajar para que el modelo productivo se pueda renovar, se pueda modernizar, gracias a la transferencia que hacen las universidades. Actúen en consecuencia la capacidad financiera para trabajar desde esos principios que desde año, desde hace 30 años están, están asentados en la universidad, la autonomía universitaria y la libertad de cátedra. Y asuman, de una vez por todas, señor Fabra, que los jóvenes son nuestro futuro y Muchas que ellos gracias, deben estar en el centro Sanz. de sus políticas educativas y de investigación. Sin ellos no hay futuro, señor Muchas Fabra. Gracias. Señora Sanz, usted ha destacado el clima. ...de concordia y consenso que existe desde el Gobierno... ...y las universidades públicas valencianas. Y es cierto, pero eso no es fruto solo de una parte. Es porque estamos de forma conjunta determinados en poder conseguir... ...el sistema universitario mejor para ofrecérselos a los ciudadanos. Y esa colaboración permanente es la que se necesita para poder saber cuáles son las posibilidades que tiene un Gobierno a la hora de atender las exigencias de las universidades. Y eso nos ha permitido firmar convenios con ellos para planificar lo que tiene que ser el pago de aquellas cantidades que les, que les adeudamos en los próximos años. Y ha habido comprensión por parte de las universidades porque son conscientes de la situación de dificultad que tiene esta Generalitat. Pero hemos ido cumpliendo. Antes lo comentaba... Más de 650 millones de euros que hemos destinado el año pasado precisamente a atender las necesidades de las universidades. Pero mire, es que en los últimos cinco años hemos destinado 43 millones de euros en programas destinados a la investigación. Hemos conseguido que nuestras universidades sean una de las que más patentes puedan generar y que puedan ser susceptibles para poder conseguir ...la inversión privada que pueda sacar adelante esos proyectos. Ayer estuve en una empresa en Benicarló... ...donde precisamente hablaban de esa colaboración... ...entre la universidad y empresa... ...que ha posibilitado que los niveles de innovación... ...para hacer más competitiva esa empresa... ...fuera una realidad. Hemos invertido desde el 2011... ...1.044 millones de euros en I+.D. Y hay más de 20.000 investigadores... ...que están realizando su trabajo en esta comunidad. Tenemos una producción científica que es la quinta en el ranking de las universidades españolas. Y tenemos una productividad también destacable, por ejemplo, a Miguel Hernández en el cuarto lugar... ...y la Politécnica Valencia en el sexto. El compromiso de la Generalitat con el sistema presidente. universitario valenciano está claro... Y para ello lo tenemos que hacer como lo estamos haciendo de la mano de las propias universidades para ajustarnos gracias, a las necesidades actuales y a lo que precisa la sociedad valenciana. Muchas gracias. Muchas gracias. Señora Albiol. Gracias. El País Valencià es un desterritoris de todo el Estado español, homes amputat les taxes universitàries. Aquest curs que y acaba, els alumnes han pagat un 33% més per a les assignatures de grau en la primera matriculació, molt més pero las que tienen la mala suerte de repetir. Por ejemplo, un alumne que se ha matriculado por primera vuelta de arquitectura ha pasado de pagar 1.000 euros a pagar 1.400 i Y si repetís alguna asignatura, podemos estar hablando de 1.600 o 1.700 euros. Añoren vos estes estés pasados. Y no se conformen, ambore, cuéntame, per la tele. Sino que volen tornar a un sistema o nomes, esfis de rix, puguen a a la universidad. Presidente, le pregunte. ¿Pensan rectificar esta política que está expulsando de las universidades los hijos y filles, los trabajadores y trabajadoras? Señora diputada, lo primero que tengo que decirle es que habla de la comunidad valenciana y no del país valenciano. Primero. yo. Y lo segundo que le tengo que decir es lo siguiente. Uno de cada tres estudiantes universitarios está becat por la Generalitat. Esta comunidad no només es conforma en las becas del Ministerio Con si fan tres comunidades. Además, destina, complementa les becas del Ministerio. Mire, he de decirle que no 6 es SIS, Comunidades Autónomas, FAN y se de las becas. Six. Y de totes esas SIS, la comunidad valenciana es la que más beneficiariste y la que más dinero destina a completar les becas del Ministerio. Es a decir, 2,5 millones de euros, a banda en guany, mis millones de euros para los alumnes excelentes y un millón de euros para las circunstancias sobrevingudes. Eso significa que 3.000 beneficiaris beneficiarios van a eh, beneficiar de los nuestros beques en el año 2000 de 2011, y en cuant serán más per han incrementat per 800 e multiplicar per 800 aportació a les Moltes Eixa gràcies. És la aportación a los beques. Esa es la mejor política. Muchas gracias. Señora López. Señor Fabra, la elaboración del mapa de titulaciones universitarias lleva un retraso considerable por parte del Consell. Y mientras, casualmente, se produce un frenético proceso de creación de universidades privadas que ofrecen estudios que ya se están impartiendo en los centros públicos. Por ejemplo, la Universidad Católica de Murcia, en San Joan, impartirá diez titulaciones, de las que nueve ya se ofrecen en la Universidad de Alicante y en la Miguel Hernández. Por lo que corremos un serio riesgo de que supriman estudios superiores de la pública en beneficio de la privada. Señor Fabra, le pregunto: ¿para cuándo piensan terminar la revisión del mapa de titulaciones? ¿Están esperando a que desde las universidades privadas estén cubiertas la mayoría de las titulaciones para justificar un dramático recorte a la enseñanza superior pública? Muchas gracias. Señora diputada, yo no diría que destinar 2,9 millones de euros al día al sistema universitario público Valencia es ver un retail en el sistema universitario público. Yo no lo diría. No diría que destinar 800 millones de euros mes investigación al año al sistema universitario público Valencia López, es hacer un retail en el sistema universitario público Valencia. Pero además le diré más. Yo no diría que esta comunidad es una de las comunidades que tiene más presencia de Señora universidades López, privadas en, en este sistema. Le voy a decir las comunidades que mayor número de universidades privadas tienen, más que públicas, son Madrid. No privadas frente a SIS públicas, País Vasco, dos privadas y una pública, y Castilla y León, sin privadas y cuatro públicas. En la Comunidad Valenciana, tiene un sistema similar, una oferta similar, pública y privada, pero no me saís. Ni el doble, no, el triple, el cuádruple de alumnos en el sistema universitario público y Valencia. Y el mapa de titulación se estará en el TEMS, en el cual el presidente va comprometer. Es a comprometer dir, esa dirección. Muchas gracias, señora consejera. Muchas gracias, señora consejera.